Bienvenidos estimados participantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad abordaremos de manera general la promoción adecuada de la salud bucodental. Las enfermedades bucodentales afectan de forma desproporcionada a los miembros pobres y socialmente desfavorecidos de la sociedad. Existe una relación muy fuerte y persistente entre la situación socioeconómica, la prevalencia, la enfermedad y la gravedad en sí de las enfermedades bucodentales. Para el estudio de los temas previstos es necesario formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por promoción de la salud? La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla y así tener un equilibrio, favoreciendo la calidad de vida de la población. Las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud en muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Son enfermedades que comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades no transmisibles. Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a 3.500 millones de personas alrededor del mundo. Por ese motivo, en la presente semana desarrollaremos las siguientes temáticas. Trastorno de salud bucodental, acceso a servicios de salud bucodental, etapas de la promoción de salud, dentro de las que incluyen actividades de promoción eficaz. Centrémonos en estos dos temas de estudio. ¿Qué es la promoción? La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. ¿Qué es bienestar? Es un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort, que de forma separada o conjunta considera como positivos o adecuados aspectos tales como la salud o bienestar. Ahora los invito a que profundicemos un poco más con la revisión de los siguientes videos. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de saber, conocer y reconocer el estado saludable de su salud general con énfasis en la vocal.